Hola chicas, bienvenidos, bienvenida a Susurros del Papel Hoy tenemos la segunda parte del correo bonito o el snail mail de Eva del canal Scratchy Eva Voy a pasar a abrir con vosotros y a descubrir todas las cosas bonitas que Eva me ha mandado Y empiezo, o empezamos a abrir Mirad, la parte, creo que la parte viene así, la parte de Navidad, ¿veis? Que viene un montón de cosas, es muy grande. Entonces vamos a empezar a ay, abrir todos los regalitos Scratch y Eda. Hola a todos. Del canal Scratch Eda me ha mandado. Ahí pone Yu Hair Grey. Y vamos a empezar a abrir. Voy a empezar a abrir por aquí. Esto, por aquí. Y.. Comenzamos Venga Ay, Ya he comido Y vamos a empezar A ver Las cosas tan bonitas Que hace Eva, ¿eh? Yo me he quedado Vamos Con la boca abierta Mira Que Aquí hay como Papel arrugadillo Pero amarillo Ha salido un poquito Mira ¿Esto qué es? Esto es Un carrito ¿Veis? Mira, está hecho con pajita Desde luego Que lo que no se lo a Esta mujer Mira Qué mono Mira, qué bonito Un carrito escrapero Mira Mira con la estrellita, qué mona estas bolas, qué bonita. El gorrito de Santa, la botita, qué mono. Un corazón buenísimo, mirad qué bonito. Si sí, es que bonito así, qué bonito es, eh? precioso. Mirad, 25, diciembre 25. Vamos a abrirlo y aquí en salta, qué bonito. Tierra con el velcro. Está todo cosido. Que se me ha olvidado decirlo. Mirad el despunte. Está todo, todo cosido. Y vamos a ver. mira todo lo que Eva me ha metido. Me ha metido este tarrito con purpurina. Unas gotitas de estas en color. Yo lo uso mucho, ¿eh? Esto en 3D. En color lila, ¿qué más? Mira, purpurina de color eh, lila también pero purpurina gorda y esta es finita, ¿veis? y también es del mismo color más una mezclilla ¡qué guay! De una mezclilla de lentejuela, ya tengo dos mira, ¿qué más? pues aquí hay Confeti de color oro, qué bonito. ¿Qué más? A ver, aquí hay más confeti en plata, en, en plata y purpurina también, eh. Mira, en plata y, y malva. Y, y por aquí se ve la purpurina. ¿La veía ahí abajo? Muy chulo. Esto no lo voy a abrir porque esto ya sabéis que se sale. Y después por aquí, pues mira, qué bien. Está hecha muy, muy bien. Es preciosa, de verdad, ¿eh? Qué bonita. Muy, muy bonita. Es preciosa. Es una preciosidad. Me encanta, Eva. Qué bonito. Es chulísimo. Bueno, lleva aquí un bolsillito, ¿eh? Un bolsillito que mira de fuelle. ¿Veis? Y dentro del bolsillito, es que no, no se va a ver. Dentro del bolsillito, a ver, es que con una cosa y otra... Pega un daika, que es un corazón, pero no la puedo enseñar. A ver, ah no, una manopla. Ay, espera, espera. Sí, mira, no está pegado. Qué chulo. Muchas gracias, Eva, me encanta. Es precioso. Y los colgantes me encantan. Que me gusta, los colgantes me gustan mucho. Y de patita le ha puesto cuatro pompones rosa. Es una cucada, cucada total. Seguimos abriendo. Mira, aquí tengo otro con estas florecitas que ella hace. Mira, qué chulada. Y vamos a... Ay, mira, lleva su marchamo también que pone ahí. Ah, pues este es de Halloween porque pone Happy Halloween. Entonces, este es de Halloween. Pues habrá quedado ahí. Del anterior no lo abrí. Vamos a abrirlo. A ver. Este es de Halloween. Yo voy a romper el papel. Ah, qué chulo. Es que de verdad. Mira. Este es de Halloween. Ay, qué chulo. Pone... Buf. Y es también... Un, el marco con la señora adentro Parecido al otro Qué bonito, mirad Se cierra con un velcro Que se abre Y a su vez, pues mirad Es que esta mujer, todo cosido Mirad ¿Veis el pespunte? Mirad, aquí se puede apreciar Todo, está cosido entero, ¿eh? Está cosido entero Lleva dos bolsillos Que cierran con Velcro Ay, mirad que me ha metido aquí. Dos... Escobitas de, de bruja con sombrero. ¡Qué chula! Muchas gracias, Eva. ¡Qué bonito! Muy, muy chulo. De verdad que me gustan un montón. Y aquí... Mirad. Le ha metido... Mirad que pacallín. ¿Eh? Y aquí le ha metido... Eh, ¿Cómo se llaman estos? Escarapelas, ¿no? Yo no sé cómo la llamáis. Nosotros le llamábamos carapela. Allí. Mirad, qué bonita. En naranja. Con la calabaza. En rosa tirando a malva. mira Qué chulo. Y esta. Muy chula también. Qué trabajo. Madre mía. Uf, madre mía. Qué trabajo, ¿eh? Y me gusta mucho el pacadín, como lo que yo hago No dejéis de visitar su canal porque hace cositas muy bonitas Y hace unos embellecedores muy bonitos A mí me gustan también mucho los vídeos de embe embellecedores Cuando Sansilua, lo sacaba vídeos de embellecedores y me quedaba con la boca abierta Porque la verdad es que le salían, bueno, tenía cosas muy chulas Esto lo voy a meter de lado porque no me coge de manera Ah, sí. qué chulo Ahora va soltando purpurina, ¿eh? <ríe> qué chulo Polvo mágico de hadas ¡Qué bonito, Eva! Me ha gustado un montón, mira Todo cosido Esto tiene un trabajazo Oye, mira el libro Con la pócima Esto lo ha hecho ella, qué bonito, Eva Esto luego yo lo tengo que ver despacito Que me gusta verlo ¡Qué guay! Creo que seguimos con Navidad Mira, aquí hay otro de Navidad Menos no me ha elástico, que sale bien Es que, vea, esto tiene un trabajazo Madre mía A ver, sí, esto es de Navidad Creo que sí que es muy rosita y muy mi negro. ¡Ah! Mira qué bonito. Mira qué bonito, por favor. Mira qué cosa más bonita. Mira qué bonito. Esto es shaker, ¿vale? Que pone Bon Natal. Mira qué bonito. Es súper bonito, ¿eh? Mira. Mira qué bonito. Es una pasada. Mira el colgante que le ha hecho. Estilo así A ver Estilo así pendiente Qué bonito eh. Espera que lo voy a No, no lo voy a sacar Porque no viene enganchado Mira Pone Noel Y aquí lleva la estrella La rosa de los vientos La estrella de Belén Como le queráis llamar. Mira, qué bonita Es preciosa, me encanta Y el tul Qué bonito Joder, qué precioso Me encanta Es una pasada Mira el cierre Entero de purpurina, cosido, ¿eh? 100% cosido. Madre mía, qué pasada Y esta se abre de aquí. Y esto va con un, con un broche de estos metálicos. Y voy a abrirlo. Ah, mira, qué bonito. Lleva dos bocas llaves. Qué bonito. Es súper chulo. Y yo, esto se abre así y supongo que donde están las de míralo. No. son cajones ay qué bonito ay qué bonito Eva esto tiene que ser un troquel que tiene ella yo no yo no lo tengo Eva mira beautiful you Harry you amazing son cristales de nieve mira qué bonito cada uno de un color qué bonito Eva son dobles qué preciosidad Mira, good cheer. Qué bonito, me encantan. Y esto viene en uno de los cajoncitos, donde voy a enseñar a la boca llave. Ay, y en el otro, a la... Este también lo tiene, Mira qué bonita las ventanas. Son shakers, ¿eh? ¿No? Mira, qué bonita. Esta también la tiene en su canal, que yo he visto el vídeo. Ay, ay, espera, que se me ha enganchado la... Mira, qué bonita. Las ventanas. Qué chulo. Mira. A cual más bonita, ¿eh? Y sigue, sigue, hay más. Mira, aquí hay, hay, hay purpurina de esta. Y aquí. Hay dos mira. A ver que yo las vea. Esto va así. Mira, qué bonita. No me digáis ¿eh? que no es un troquel precioso. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Esto lo tengo yo que ver. Bien, qué bonito. Yo este troquel tampoco lo tengo. Qué bonito con la botella de champán se ve a través de los cristales, lleva acetato, aquí se ve como, como una despensa, ¡qué bonito! Aquí se ve también chuche, chuche de comer, y aquí se ve una chimenea, ¡madre mía, Eva! Mira, a ver, voy a enseñar la chimenea, preciosa, ¡Qué bonita! ¿Y en esta qué se veía? En esta nada. Esta se ve un lazo y nieve. ¡Ay, qué gracioso! ¡Por favor! Una monería. ¡Qué cosa más mona! Lo vuelvo a meter dentro y cierro. Porque esto también se abre. Tiene un de estos americano, un cierre americano, ¿ves? Que se abre para arriba. Y madre mía, mirad. Lacitos navideños, mirad. ¡Qué monería! ¡Qué bonito! Ay, oh, el de las manoplas es precioso Qué bonito Es súper bonito Y aquí hay otro apartado Que saco yo aquí ¡Ah! Mira qué bonito Son piruletas, Mira el pacadín, Por favor, Mira qué chapa Mira las piruletas Anda que son chicas las piruletas oh, El Christmas Qué bonito Eva, qué bonito Me ha encantado Precioso pues qué bonito. Y yo creo que ya no gana más No. Qué bonito. Y esto cierra con cierre tipo americano. ¿Sí? Y ahora aquí, ay, que se me engancha. Mira, le ha puesto esta argolla aquí puesta con dos brazos supongo yo. Y aquí le ha metido uno, dos y tres sobres. Que lo ha cerrado con un con un broche de estos de plástico. Que si puedo lo abrir y Ahí, mira. Y en este que ha metido, pues chuche, escapera. Mira qué bonito, ¡Hala! Mira, son, mira, esto que se habrá pegado, sí. Mira, son polo, polo de helado. Es que también se ha pegado. Pues este no sé si lo voy a poder Ahora, mira, qué chulo. Mmm, qué bonito, mira Y estas también están pegadas entre sí, esperad Ahora Qué bonito, mira Qué paciencia, qué bonito La verdad es que te pones, te pones, te pones, te pones y, y, y se te pasan las horas muertas decorando, ¿eh? Y cuando te vienes a dar cuenta, se te ha pasado el día. Es precioso, qué bonito. Eva, muchas gracias, me gustan un montón. Mira, aquí hay otro. Vamos a abrirlo. Los papeles son preciosos, ¿eh? Y aquí también hay machuches craperas. Eso son como marco. Ay, ay, ay, que este se pega. Esperar, mira. Lleva una tela metálica, pero no, no, no es shake. Una tela metálica, por Dios, que basta. Es un tool mirad qué bonito qué gracioso mira este que se supone que este es así qué bonito mira este que está al aire veis que se ve la parte de atrás pero lleva un tule, ¿eh? este es precioso también al aire mira qué bonito este con los patines precioso y este que lleva el ciervo y tal mira qué bonito Qué bonito es. Este es que tiene aquí pegamento. Mira. ¿Ves? Se pega este, no lo voy a meter porque... Debajo todos los demás lo voy a dejar aparte Luego, A ver si seca Que creo que no Que es cinta de doble cara Así que Pues le pondré algo Para que no Se me pegue con los demás Porque si no mmm, Se los va a llevar para adelante Qué bonito Es de oro rosa Es precioso Pero No sé Esto no pega Pero aquí Este Ah Porque esto es el chisboa Del cuerno Que se pega Luego le lo apaguen Mira Y aquí Que me ha mandado Troquelado Y me ha mandado Efímera o daico Qué bonito Mira, qué bonito. Qué bonita. Este me encanta. Qué bonito es. Mira. Precioso. Qué gracioso. Mira. Es precioso. Mira. Son tartas. Y esta, una casita de jengibre. Qué mono, Eva. Me encantan. Son preciosos. Ya vuelve a meter aquí. Esto vale también para un álbum de fotos. ¡Qué bonito, es ¿eh? Lo mete ahí. ¡Qué bonito! Y después... A ver, que voy a echar esto más para atrás. Es que no quiero... Uy, la perra también. De verdad, ¿eh? Mira. Me ha mandado a troquelado O oh, un montoncillo. Mira. Una velita. Una campana. Eh, una bola. Otra campana. Un árbol. Otro árbol, otra vela, bola, eh, candivar o bastones de caramelo, muñeco de nieve, de jengibre. Mira, qué mono. Pues son muy bonitos. Muchas gracias, Eva. La verdad que te el trabajo ya he hecho. que alegría! Y <ríe> así no tiene que troquelar. ¡Ay, con la manivela! Manivela para arriba, manivela para abajo. ¡Qué chulo! Me encantan. Son muy, muy bonitos. Pues esto de Navidad. Vamos a abrir otro paquetito de Navidad. Mira, este, mira, aquí lleva una calavera. Este es de Navidad, ¿eh? No, es, que, es que la calavera se ha ido para abajo. Y vamos a ver qué ha mandado Iba a acá ¡Uy, qué bonito! Mira! mira, mira, por favor. Por favor. ¡Qué cosa más bonita! Oye, qué bonito. Por favor. Mira. ¡Uy, qué cosa más bonita! qué bonito es precioso vale mira qué bonito qué bonito esto es, esto es tiraborda qué bonito mira se abre así aquí lleva un boli con sparrowsky con cristal de strass esto es un para escribir esto no sé cómo aquí Qué bruta aquí Qué mono Mirad Aquí pie me ha puesto De la misma colección Qué bonita Mirad qué puntilla, por favor Es una pasada Qué bonito Me encanta Vamos, es que espectacular Mirad esta Esta lleva aquí un clip que lleva... Se abre así Ay, qué bonito Mirad qué clip esto de Magic Home. Mirad qué bonito. Y aquí me ha, me ha puesto con el clic. A ver que yo lo voy así. Y mirad doctor. está. ¿A cuál más bonito, eh? Qué bonito. Es súper bonito. Qué fino, eh. Muy bonito. De verdad. Me ha encantado. Qué bonito es esto. Voy a ponerlo así, ¿no? Así. Para que se vea la rosa por fuera. Qué bonito es. Mirad, este es la, a la espalda que ha puesto un taja y pegado con un encajito. Mirad, qué encajito más mono. Y aquí sujetando esta. Qué bonito. Yo esta colección no la tengo. Es preciosa. Mirad, aquí con un lazo. Esto es un lazo. Esto es un adorno. Y le ha metido aquí las botitas. Qué bonito, Eva. Es precioso. Se da la vuelta, mira mira qué detalle, qué bonito. Otro tag. Y aquí me ha metido un caballo. Qué bonito, Eva, espectacular, qué bonito, ¿eh? A ver, yo, yo ahora no sé si lo... A... Así, así. Ahí. Mira la siguiente. Uy, qué cuchara más bonita. Agarrándolo con una pinza. Copita, qué bonito mira qué cuchara más bonita con un brillante ahí un Puf, qué bonita es ¿eh? preciosa su tarjeta ah, ajá, mira a ver si enfocáis el cuadrado yo creo que os lleva directamente a su canal qué bonito y después me ha metido aquí con esta pinchita mira qué mono un popurrí de... ay, ¿cómo se llama? de lentejuela qué bonita con un cuco cuco esta se abre ¿eh? para, ¿se abre o no se abre? ah, no, pues no se abre ¿cómo ha cerrado esto, Eva? Mm, qué bonito así se abre se abre por aquí vale, vale, vale para usar la mezclilla o meter dentro por aquí una foto y dejarlo tal cual qué bonita mirad la pinza, ¿ve? mira qué bonito el encaje es súper fino qué bonito y aquí lleva más encaje mira aquí al pie qué bonito es muy muy bonito muy chulo qué bonito es y esto es como un bolsillo esto anda si esto se saca mira me encanta con el lazo aquí y por detrás pues para poner por ejemplo una foto for you veis qué bonito precioso eva Qué pasada de currero. Qué inventiva, tía. Yo no yo no puedo inventar esto. Mi cabeza no me va a dar para esto. Aunque quiera. Qué bonito. Me encanta. Oye, Eva, me gusta la tarjeta. Por favor, quedaros con el código QR. Ahí. Para que después pueda ir a su canal. Scrapchic Eva. O en Instagram, Evita Callita. Con doble L, ¿eh? Qué pasada. Me ha encantado, qué bonito es Es un pasón, mira Qué bonito, anda, y aquí hay otro bolsillo Mira El perrito Y un coche de caballo, ¿no? O, o, sí, un trineo tirado por un caballo Con dos chicas Ay, me recuerda a Ana de las Tejas Verdes Qué bonito Son postales, el postal Qué bonito Y anda, y tiro de aquí O no tiro ¿Tiro o no tiro? A ver, es que yo no sé si esto es un adorno. Mira, que yo ahí, ¿veis? Encaje. No, yo no voy a tirar. Ahí se queda. Porque creo que está pegado. Que hace el adorno. Qué bonito, Eva. Me encanta. Qué bonito, ¿eh? Claro, es que con esto no se ve. Pero después lo saca. A ver, ahora no. Mira. Voy a ver, voy a ver si entra ahí. Se ve por aquí. Mira el filo de esta hoja. ¡Qué bonito! ¡Qué trabajo, tía! Mira. Mira, qué bonito. Mira. Precioso. ¿Ves? Este es en grande. La chica montada en el trineo. Mira que dentro lleva dos bolsillos. Que lleva este y este. ¡Qué bonito! Y aquí al filo... Mira, aquí lleva otro, un de estos navideños, un, un paisaje. Este es tejas verde, seguro. Mira. Lo que pasa es que como está, qué bonito, mira. Lleva otra puntilla en azul. Es precioso, espectacular. Me ha encantado. Madre de mi vida. And Te has ¡Eva! trabajo. Mirad qué bonito, mira Qué bonito En estado de shock Qué bonito, me ha encantado Es que es una pasada de bonito, eh Qué bonito es Es precioso Me ha encantado Uf, de verdad yo No sé, Lo que yo no, no puedo <risa> Mirad, aquí hay otro Qué bonito es Madre mía, eso es espectacular. Esto lo vamos a abrir por aquí. Y aquí aparece una loa de paz muy navideña. Mira, vienen estas pegatinas. Mira qué chula. Son chulas, ¿eh? Y llevan foil holográfico. A ver, ¿lo veis ahí? Sí se ve. Qué bonito. Y después esto que es como un buzón. ¿Ves que pone post? La carta hecha al buzón. La boca llave. Madre mía, qué cosa más bonita. Me he enamorado. Mira las patitas del buzón. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosas más bonita! ¡Qué de detalle! Mira el Santa Claus, eh, la estrella. Aquí más otra estrella. Mira, qué bonita. Mira la carta echándosela en las rajitas del buzón. ¡Madre mía, qué bonito! ¡Madre mía, cómo te la has currado! Y aquí un montón de cosas de estas que yo quiero aprender a hacer. Esto es lo rizo, pero yo no voy a rizar el papel. A mano. Esto sí si hay una máquina que lo haga, sí, pero si no, no. Y después mira, me ha mandado este lazo con ciza en dorado. Qué bonito. Y este otro, que mira, todos los lazos que tiene. Mira la del gorrito. Mary Christmas, el cristal, los regalos, nieve. ¡Mmm, qué bonito. Pero esto es que... Mari, qué bonito, precioso. Que me ha encantado. Está cosido entero. Esta mujer que le gusta una máquina. Madre mía, madre mía. Pedazo de Inter, tía. Qué bonito. Ch si yo cuando digo que os paséis por su canal, es que trabaja de maravilla. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que seáis nuevos por aquí, mi nombre es Eva. Mira, qué bonito. Vamos, no le falta un detalle, vamos, vamos. Esto lo pongo yo ahí en mi en, en entrada. A ver, ¿qué más? Mirad, esta es... Que es de plástico. ando yo creo que era de tela. yo digo, qué durita es. ¿eh? Me ha mandado una tabla con pinza. Que voy a abrirla. Mirad, con un cristal de nieve. ¿Vale? Después me ha mandado... La, la, la tabla es esto. ¿Veis? Y mirad por detrás. No me digáis que no es una pasada de tabla. Es chula, chula, ¿eh? Qué bonita. Vale, y en la tabla cogida venía todo esto. Que os enseño. Esto es... Para hacer en la parte de arriba de lo de las bolsas, que llamo lo del packaging. Mira, esto tiene una currada. Vamos, esto tiene una currada. La bolsa no va cerrada, va cosida, eh. Entera, va cosida. Y mira, mira los bastoncitos. ¡Ay, ay, ay! Qué mono. Esto yo no lo mando en ningún packaging. Esto para mí. ¡Ay, qué bonito, eh! Precioso. Qué bonito. ¿De dónde has sacado tú estos bastones de caramelo? Mira este. Madre mía, qué bonito. Ay, mira este, por favor. Si es que son preciosos. No los puedo sacar de la bolsa porque tendría que romper la bolsa. La, la bolsa de la cosida. Mira, con lentejuela. Mira, qué bonito. Si sí, es que esto está para un barco. Qué bonito. Me ha encantado. Mira. Precioso. Precioso, ¿no? Lo siguiente, qué bonito. Crimade. Crimade. Mira este. Toma. Y el sobre va cosido con un tul y es shaker y lleva dentro bastones de caramelo, eh, lentejuela eh, de estos redondos, rojo y blanco, caramelitos, bastones. ¡Madre de mi vida! ¡Qué pedazo de trabajo! Me quito el sombrero, tía, porque es que qué pedazo de trabajo. Que yo lo he intentado hacer y lo he hecho algún que otro. Y esto se lleva, vamos, dos tardes, por lo menos yo. Entre que se pega, se seca, lo cose. Madre mía, madre mía. Uf, hasta espumillón, es que lo tiene todo. Madre mía. Pero vosotros estáis viendo. Por favor. Por favor. Pero si es que es una... Uy, yo no tengo palabras. Pero es que, mirad, hasta el 25, esto está cosido. Lo veis el pespunte, mirad. Es una pasada Es que esto no es una pasada Es que después lo veo yo Porque yo ahora lo dejo Y lo veo yo sola y digo Madre de mi vida Y esto no lo he dicho Por favor, el sobre Mirad el sobre Está cosido ¿Lo veis? Mirad el y por ahí Madre de mi vida Aparte de atrás Está embosada No sé si se verá La onda va embosada Esta tía Madre de mi vida Pero qué correlo Jopeta Madre mía, es una, una pasada. pasada, de verdad, es una pasada, pero mmm, con palabras mayúsculas, es que es que después cuando yo me quede sola seguro que voy a descubrir más cosas y, y, y de verdad que es que esto es, vamos, esto no está pagado, yo, lo que yo te diga, esto lo vas a vender y si no saben valorar el trabajo, es que no, es que no y está hecho a mano entera, mirad los enamel dots, a ver si se ven ahí, mirad de caramelo, no sé si se verán, son minúsculos de caramelo, es que son es una pasada, el gorrito de Santa lleva um, glitter holográfico, yo que sé, es que um, seguro que después a ver si se ve ahí, mirad a ver, el Santa que está aquí a ver si se ve, si me da el reflejo os digo que lleva glitter, hombre de verdad que me creáis ¿eh? porque es una pasada es espectacular, porque tengo que seguir más, bueno como le parecía poco con fue a de navidad cogido y me ha mandado, mirad Qué bonito, por favor. Lleva estrella, mira. Y es color champán. Mira, qué pasada. Este es un Te lo agradezco un mogollón. Es una pasada. Sigo, ¿eh? Que todavía quedan dos. Oh, dos. Vamos a abrir este que es chiquitito. Ay, me está dando calor, me estoy agobiando porque... Os oh, me pongo las pilas. Vamos, ya es que no puedo ponerme más pilas. Madre mía, ahora me han mandado... Un bastido, un bastido. Mira, chica, Es que no me digáis. ¿Sabes lo que es? Ay, mirad los lo, lo, lo de estos. Y este. Está cosido, eh. Mirad, a ver. Mirad por ahí el pespunte, a ver. ¿Dónde lo puedo enseñar? Por aquí. ¿Lo veis por ahí? Está cosido entero. Es espectacular. Yo, mmm, vosotros podéis creerme o no podéis creerme, pero yo os digo que es espectacular. Mirad que le ha puesto en el centro del, del lacito un copito de nieve. A ver, aquí. Mirad. Es que esto es para verlo, para fijarte, para verlo y reverlo. Porque madre de mi vida. Es una, es una pasada. Yo tengo todos los materiales y no se me ocurre. De verdad. ¡Qué bonito! Esto le voy a poner un lazo más grande que este porque este es muy chiquito. Y lo voy a colgar ahora en mi árbol. ¡Qué bonito! Bueno, y el último. ¡Madre mía, ¡Eva! tía, me están entrando los sudores de la muerte <risa> porque es que a mí no se me ocurre tú dices, yo saco la idea de Pinterest y yo en Pinterest no me se mueve muy bien porque de un lado me manda a otro lado, a otro lado, a otro lado y al final me vuelvo loca y no sé ni lo que estaba buscando voy a sacar el siguiente uy, mira mira, qué bonita es una, bueno, ya lo estáis viendo, qué voy a decir yo mira, a ver que voy a quitar esto de aquí porque no entra en cámara, mira es una bota de Navidad ¿vale? en azul rose gold <risa> esta cintita esto se lo mandé yo el año pasado mira lo que ha hecho bueno yo todavía la tengo creo que intacta ¿eh? es súper bonita que está mm, mm, cosida y pegada mira ¿tú sabes el trabajo que tiene esto? que lo, está, lo están haciendo unas manos es una pasada qué bonito Eva y dentro qué bonita ¿eh? es es preciosa ah la poke no Sí, la pocket Mira, me ha mandado estos daika Que pone para ti de, de estampería Esto tiene pinta de deseo de chao, ¿verdad? De estampería Me ha mandado estos dais Oh, efímera Habéis visto el packaging, ¿no? Mira Es que es una pasada De verdad, ¿eh? A mí es que me encanta, de verdad Ve cómo trabajáis Porque, mira Es precioso Mira No me digáis Mira es una pasada el pájaro azul y esta y ahora vamos a abrir la pocket que a mí las pocket me gustan mucho la de Halloween me ha dejado sin palabras y esta por lo que estoy viendo va por el mismo camino de verdad que me ha encantado qué bonito todo ¿Verdad? y esto, bueno pues yo no sé cómo ah vale, así así Mira lo que ha hecho La ha corrido toda y ha hecho una, una shaker Así, alargada Esto es por detrás, ¿eh? Voy a enseñaros la parte de adelante, mira Madre de mi vida Pedazo de trabajo, tía Mira Esto es una pocket letter Trabajada, tía Y la otra Pero esta es una pocket letter Vamos Me ha quedado muerta Qué bonita Preciosa imaginación al poder, pero bonita mira, la cheque madre mía, si es que yo no sé si no, yo no la había a archivar, la voy a poner aquí para inspirarme preciosa, mirad que yo a casi todas le pongo el, por eso por eso compré el el, el de navidad, por eso los compro para pegarlo aquí, se ha molestado mirad bueno, la verdad es que este año también he pegado yo cinta. ¿Vale? Y, y yo la he cosido, no la he pegado, la he cosido aquí Y por detrás, mira Pues por detrás yo le he puesto el guasi Pero por delante La he cosido aquí Pero madre mía, mira Si está cosida, mira Cada detalle Es que Es que esto es una Vamos, me encanta Me encanta porque es como Yo, yo también la hago así Me gusta un montón, mira por favor esto para coserlo tiene un trabajo, porque esto es duro como la carne de perro, ¿eh? Y mira, está cosida. Madre mía, me quito Chapo Chapo Mira, detrás me ha enviado... ¡Qué bonito! Me ha encantado. Esto, esto la voy a sacar porque las voy a utilizar, ¿eh? Me ha mandado efímera, consentimiento, me ha mandado un árbol de navidad mirad lo que yo diga a ver si la puedo sacar mirad veis que esta cosida esto es un trabajo vamos entera ¿eh? es que es una pasada qué bonita eva de verdad chica mira super gustado. Es que no puedo decirte que me ha super gustado. Es que me, me ha encantado. Qué bonita. Bueno, esto lo tengo que meter yo aquí ahora. Que la he sacado entera. Y tú dirás, ¿quién te manda? Mercedes, estate quieta. Pero es que esto tiene. No porque.. Porque tú puedes coger hacer una pocket letter recortar en el más trabajoso de los casos. Los textos, lo metes dentro, lo de entrada, le metes cosas y se ha acabado. Esto está muy trabajado. Porque se ve. Aquí me ha vuelto a meter más efímera. A ver si lo puedo sacar. Esto es lo que me da mi miedo. Porque, ¿ves? Han al tirado algo meto. Mirad. Más efímera. Además es de doble cara. O sea que. Mira. ¡Voy! ¡Voy, voy! Mira. Pues, chicas, que eh, estaba editando el vídeo, estaba con la poke y me he dado cuenta de que no he dicho ni adiós. Eh, salí corriendo porque me llamaban las vecinas que tenía que salir a hacer un mandado y, y lo dejé todo y me fui. Y ya después ya fue prácticamente imposible. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Eva, muchísimas gracias. Eh, mira que raya tengo, mañana voy a la pelu a tintarme eh, Muchísimas gracias porque todo es precioso Ya estoy aquí en mi casa, en Melilla eh, Me traje la poques como ves, para archivarlas Las dos, esta y la de Halloween y, y lo de atrás ya no me lo traje porque ya lo dejé allí Para hacer trabajito, pero esto sí Y el... Y, y, y la, el estuchito donde venía también me lo traje, ¿veis? Me lo traje todo. Entonces, yo en vez de traerme ropa, lo que me traigo son cositas de crack. Porque después... Porque después aquí, pues no encuentro. Entonces, nada, que espero que os haya entretenido un ratito. Gracias por acompañarme. Si queréis suscribiros por aquí... Bueno, yo no, la verdad es que sí, por aquí tenéis... Dale a suscribirse si os gusta el contenido del canal y queréis acompañarme en, en mi canal. Dale a la campanita para que YouTube de vez en cuando os avise de que he subido un vídeo. Y nada más, que muchísimas gracias Eva, que... A lo largo de todo el vídeo se me ve y es una pasada, es una pasada, es una pasada. Eva ha recibido ya el mío de Navidad, el de Halloween no porque se me olvidaron aquí unas cajas que de todas maneras no sé dónde lo hubiera metido porque íbamos cargados hasta la... vamos, el coche ya no podía más. Eh, con deciros que he tenido que cambiarle las pastillas de freno Porque eh, íbamos súper, súper, súper cargados Y en una caja que tenía con lámparas se me quedaron aquí las cositas de ellas de, Del intercambio de Halloween Entonces solamente le he podido mandarle Navidad Tampoco es que me haya explayado mucho Pero las circunstancias, bueno no eran las mejores para yo ponerme a hacer scrap no sabía dónde tengo nada eh, porque todo lo tengo aquí allí hasta que no termine eh, y ya ordene lo que va a ser la scrap run y tal entonces ya ya sí ya eh, con más calma ya me puedo poner y, y con más tranquilidad eh, nada despediros, deciros que nos vemos próximamente si así lo queréis y muchos besitos y cuidaros, chao